Un dato que nunca capaz nadie te preguntó Acá nos encanta todo, acá de la Charo a Rata Blanca, introduciendo en una apertura especial que hicieron en pandemia, necesitaban trabajo los Rata Blanca y nosotros necesitamos artísticas, así que le, le dijimos ahí, le hicieron la onda para presentar al Chapa, que yo lo estoy viendo y la gente no lo va a ver porque esto es radio, eh, pero eso, a mí me suena a una esquina de, del barrio Mondongo, no sé dónde estará Chapa, pero por lo pronto Buenas y Santas. Buenas tardes, Seba, Isa, Rochi. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes, Lauriano. ¿Qué on this? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí, sí, sí, sí. Acá, terminando, ya terminando el día y además sabiendo de que venís vos a contarnos cosas que nos interesan, <risa> pero que no te preguntamos. Exactamente. <risa> venimos a hablar de las cosas que nadie pregunta, pero que... Eh, es el momento de, de charlar, ¿no? Sí. estoy en una esquina, si sí, obviamente no nos pueden ver, pero eh, nos pueden escuchar, así que voy a describir, es una esquina con Seba, no observó, hay un detalle que devela dónde estoy. No sé, Seba, a ver si logras deducirlo. Y tengo un Ahí, celular muy chiquito, la hay verdad. Una calle, y hay pero una calle Pero esas plantas están acá a la vuelta de mi casa. Sí, es una, se ve una pared, un paredón, una calle de asfalto. Y ¿No hay habrá una, una placa atrás tuya Atr no, hay una hay? zanja, Ajá. o en el lugar donde estoy se conoce de otra forma. A ver si les ayudo. No, no se van no, a ubicar. No, no, no, no, una encantadita. Lo que está atrás sí. mío es Yo una. Ya mezcla de idiomas. Sequia. Ah. <ríe> una sequia. Que ahí, no sé si conocen la ciudad de Mendoza, es muy común encontrar acequias en la ciudad de Mendoza, que es similar a una zanja, pero bueno, eh, tienen una particularidad. Una particularidad bueno, que cuando las ves te das cuenta, eh, es lo que se está viendo detrás mío en la foto, porque estoy en una esquina particular de Mendoza, no en cualquier esquina, sino en una del barrio Godoy Cruz, porque en este lugar se filmó la serie web de la que vamos a hablar eh, en este momento. ¿Cómo se llevan con la serie web? ¿Han visto series web? Eh, ¿No? Eh, sí y la barrera sí, es rara, sí. no como que tiene que ser algo que no se haya emitido en televisión para que sea web Exactamente, no se ni, en, ni en plataforma Yo me encontré con ese, autónomo, sí. con ese mundo acá, con ¿te acordás de eh, tan gran producciones de La Plata? Claro Un año claro. sin televisión, ahí arranqué, es un camino de ida porque después se aparecieron todas las de La Untref Y además son cortitas, entonces eh, pasa un capítulo atrás de otro y de repente te viste una serie en un ratito Sí, total, total, bueno, y esta, y esta serie también va más o menos por, por la misma onda, así que si sí, alguna vez viste, o las que decíamos de Tangram, Un Año Sin Televisión, o alguna de La Untreff, es más o menos eh, esta la idea, porque eh, un tiempito, que es una serie web, como decíamos, es una serie web que se empezó a filmar en plena cuarentena, no ya en pandemia, sino en plena cuarentena, en la época más dura, en el año, el año pasado, en el 2020, que ahí se complicaba hacer cualquier tipo de cosas Bueno, resulta que eh, Rodrigo Casavalle Que es un actor eh, Estaba por la ciudad de Mendoza Y al caer la, la cuarentena se quedó varado Y lo que sucede es que no tenía ningún contacto eh, Para dónde quedarse en Mendoza Y sí recordaba a su amigo Francisco Páez Grillo Y le pide quedarse justamente un tiempito en su casa A partir de esto, que es un hecho real que es un hecho verídico y que le pasó a Rodrigo, eh, surge la idea de hacer una serie web filmada íntegramente por ellos dos y además en su casa, porque no podían ir a ningún otro lugar. <risa> este fue como el, el, el puntapié inicial de esta serie, que obviamente está basado en, en estos hechos reales, porque la serie eh, comienza así, él está de gira, eh, está en Mendoza, se queda varado y le, lo llama a Rodrigo, a, a Francisco, perdón, eh, pidiéndole si se puede quedar un tiempito en la casa hasta que pase el tema de la cuarentena. Y o sea chance... que sigue ahí. Sí. Bueno, <risa> no, bueno más, cuando estaba, más cuando estaba restringido la cuestión de, de la circulación, en algún momento eso se, se modificó y, y se pudo ir. En, en, en lo verídico se pudo ir. Ojalá Pero... que ya estén vacunados todos. <risa> Esperemos. Eh, a partir de, este, de, esto, de esto real, de esto que nos sucedió a todos, eh, a Rodrigo y a Francisco se les ocurre hacer una, una serie web Básicamente porque estaban con mucho tiempo No tenían eh, ingresos de ningún tipo No podían actuar, no podían cantar Francisco Páez Grillo es músico Y los dos estaban medio ahí en la deriva Entonces se les ocurrió hacer una serie web No tenían muy claro bien de qué hacerla Se basaron en lo que les sucedió a ellos Y además... Fueron incorporando algunas otras cositas que fueron eh, sucediendo en el medio Como por ejemplo la aparición de los vecinos Aparecen dos vecinos que tampoco son actores Y la aparición estelar de Joaquín Que Joaquín es un niño que es casi como el que sostiene la serie Porque es realmente un hallazgo de esta serie web Es un actor... Debe tener alrededor de 12, 13 años Y la rompe actuando Te lo crees todo a este, este chico Joaquín Que realmente es eh, muy bueno Y que surgió básicamente Porque estaba en el barrio Y apareció y, lo, y se copó con la historia Y, y fueron modificando como, el guión. Por como lo contás parece el Chavo del 8, La vecindad del Chavo <ríe> Un poco, un poco porque eh, no, no tenía mucha circulación Entonces fueron armando la serie con lo que tenían a mano Y bueno, se fue modificando el guión. Eh, en base a lo que tenían la, la historia es muy divertida eh, Se basa fundamentalmente en la historia de ellos dos en Su relación eh, de convivencia en la casa Que son realmente muy distintos los dos eh, Rodrigo es eh, alguien muy inquieto Que no para de hablar Que no, no para de hacer cosas Y Francisco está enroscado en, en una, terminar una canción Y su vida pasa por eso Y no muchas preocupaciones más En terminar lo que pueda, como pueda, no tiene demasiadas, demasiadas ambiciones, tampoco quiere... Eh, en la casa donde están parando, eh, que es el, donde la casa donde está Francisco, es la casa de la abuela de él, y tampoco quiere tocar mucho, no quiere hacer eh, grandes líos, entonces está todo como ahí muy quietito, y Rodrigo viene a desordenarle la vida, a desacomodársela, y además... Eh, a complicársela también porque eh, suceden algunas cosas. Si les parece, vamos a ver eh, el tráiler de, de, esta, de esta serie web y seguimos hablando para que tengan una idea más o menos de... de Ahora, que ¿tiene, ¿tiene sonido o lo describimos? Porque el otro día nos comimos... No, una no, ahí. no, no, si no. Me pongo, esperemos esperemos que te con a... sonido. Esperemos, esperemos. Imagínate que estás en tu casa, solo, cuarentena, dijiste, uy yo con yo no la veo, pero te diste cuenta que bien. Que está bueno, un tiempo para relajarse, para respirar Te llama un amigo de la infancia que no ves hace mil años Y te dice que se quedó varado en la ciudad y que lo ayudes, que lo banques, que amistad, que dale No sabes lo contenta que me pone que esté con Fran Está re feliz, se activó bastante porque estaba muy inquieto, viste Y unos días está bueno, está lindo, como de repente hay una energía ahí, eh, pero... A lo sumo, cuatro semanas Se queda un tiempito, ¿cuánto es un tiempito? ¿Quién sabe? Desde el dinosaurio al humano es un tiempito, o sea, ¿cuánto es? No sé, te toca todo todo, ¿eh? el barquito, el cuadradito, el pianito, lo menos los platos toca todo. Porque toca y toca y rompe. cuelga los vestidos la abuela, cuelga los cancelillos de una forma, no sé si la aprendió en el oriente o qué. Se firma la pelada porque son todos pelados en la familia, son como, no salvo nadie de la terraza. ¿Pero que ustedes dejen de ser pelados, hombre. ¿Pelado qué? Bienvenidos a Fields of Life. no sé, se está por meter en Creo una. Que definitivamente necesitas conocerme. A ah, preparar porque me estoy mezclando todo. Aguantad, qué difícil que es hacer un tráiler. Che, oh. vamos a lo, lo importante. Fran es músico. Y Rodrigo actúa. Estoy bloqueado con una canción, estoy trabado. No la puedo terminar. no estaba actuando. Lo estaba rompiendo, Fran. Voy a hacer las compras. Pará, pará. ¿Qué? Mirá cámara. Busque por una canción. ¿Por qué no logras terminar el final de la canción? No, por favor. Es una cagada. Tenían que estar contento de, de que vivo de lo que me gusta. ¿Vos le estás pagando un porcentaje a, no sé, al, al creador de Batman? ¿Y qué faltaba una historia? Un nene que guiña el ojo y que cancha era. Pareces una foca actuando. Bueno, eso, ya está. Ahora voy a hacer un par de preguntas profundas. ¿Cuál es el límite de la paciencia? ¿Qué es la amistad? ¿Qué, qué es el vínculo amistad amistativo? ¿Qué están haciendo con pelucas bajándose de ese autito? Crece, ¡Estoy creciendo! ¿cuánto se puede estirar la adolescencia? ¿Qué significa agarrar una pala? ¿Qué es un tiempito? Un tiempito. Parece poco, pero es muchísimo, ¿eh? Bueno, eso es un tráiler. conocida igual en esa en ese tráiler chapa no justamente, sé los nombres pero había uno que era Gastón Paus seguro justamente <risa> eso fue lo que no de de, de, de, de, de, de eh, antes sí antes de, de contarles un poco esto porque eh, a partir de que se empiezan a, a hacer eh, a producir esta serie web eh, bueno empiezan a, a tener contactos los, los ayudaron con toda la parte técnica Porque lo que dice Rodrigo Es que él era actor Pero no tenía absolutamente ni idea De lo que eran las cuestiones eh, técnicas en lo audiovisual Era filmar, escribir un guión eh, Montar todo bueno eh, Le fueron dando una mano bastante grande Técnicamente la serie está buenísima La verdad que si no te dicen eso Ni se nota Y además eh, también se fueron sumando Un montón de actores conocidos Tengo acá la lista de espero que no me falte ninguno, está Gastón Paul como decías vos, Rochi, eh, Pablo Picotto, que es un estandapero, Martín Puliese que también es estandapero, y Julián Lucero, que hacen, eh, los tres hacen de hermanos de Rodrigo, como Rodrigo es como medio peladito, con barba, y los tres son iguales, hacen sí. de hermanos de, de él, y, y debaten, debaten a través de, de videollamadas, porque es todo en contexto eh, cuarentena, entonces... Eh, las charlas son muy divertidas porque uno además le promete que, que van a entrar a un lugar eh, a, con un llamán, con un una cosa así que les va a, les va a producir de que, que les creca pelo Ese llamán es, es Martín eh, Garabal, que lo, lo veíamos, lo escuchábamos ahí también. Y la madre de todos ellos es Mirta Busnelli. No sé si la ubican, sí, Mirta Busnelli, una la, gran actriz. La amamos a Mirta Busnelli. Para quienes no lo recuerden, eh... Nah, no, busquen la, la, la van a recordar enseguida Ha tenido papeles muy memorables También en la televisión argentina Siempre muy, muy divertida ella eh, maneja, maneja un humor muy muy bueno eh, Y la lleva re bien como, como la madre Como que se quiere meter también en lo que hace el hijo Así que es muy divertido Y también todo por videollamada También eh, Rodrigo habla con, con su productora Que realmente es su productora de la serie Que se llama Sofía mm. Que Sofía le pide... Eh, a Rodrigo, que bueno, está encerrado pero para mantener su carrera actoral eh, eh, viva digamos, le pide hacer contenido web, que, que, que suba eh, videos a Instagram, a, a las redes sociales entonces también pasa eh, su cuestión por por eso por producir videos es como, es como el Truman Show pero al revés o sea, en vez de vivir en un mundo ahí de, de, de cámaras y de control él quería eso porque no, no tenía otra cosa que hacer en pandemia, buenísimo Sí, exactamente, bueno, por eso todo se mezcla mucho lo que es eh, ficción con realidad Pero a su vez eh, está todo contado de un modo, un tono muy eh, muy divertido, la verdad Está está buenísimo eh, Y todo esto, ¿no? De, de, de lo que decíamos de eh, que se les, se les complica a ellos dos, ¿no? La, la cuestión de, de cómo hacer, de cómo, cómo llevar la, la serie eh, no sé si, si escucharon ahí el, la cancioncita al final de, del, del tráiler Es lo que justamente Francisco está tratando de, de terminar y toda, la, y toda la serie se va desarrollando en pedacitos Donde va mostrando un poco la canción Y está buenísimo ese laburo que hacen con la canción Porque eh, incluso esa canción, que la va tocando en la guitarra Francisco Va sonando en otros momentos de la, de la serie web eh, de, de, Con otros eh, géneros en un momento se escucha música clásica, en otro momento se escucha como un tango, eh, y así va variando, y está eso ese laburito está, está la verdad muy bueno. Y el locutor, no sé si para los que lo conozcan, para los que no conocen también lo pueden buscar, es Pablo Noriega, Pablo Noriega es eh, un artista acá de La Plata, que tiene unos videos subidos que se llaman El Otro Día, tal, lo buscan en YouTube también está muy bueno. El otro día, Pablo, que también tiene un libro de algunas sí. historietas que antes de la pandemia lo estaba vendiendo en Plaza Rocha, sentado en una mantita. No. Sí. Eh, eh, Pablo Noría también es una persona muy particular, muy divertida, y que maneja ese tono que es el locutor, que locuta en muchos momentos de, de la serie. Eh, arranca, de hecho, arranca todos los capítulos, arrancan con un resumen del capítulo anterior, que lo hace Pablo y lo, los cuenta de una manera muy divertida. Y generalmente los capítulos cierran con eh, algo que yo la verdad que no termino de descubrir si es verdad o no, pero están tratando de afinar un piano que tiene en la casa de Francisco, que es de la abuela, y los dos empiezan a meterle mano, en un momento le cortan una cuerda, le, le hacen de todo al piano tratando de afinarlo, y yo la verdad que eso no está filmado, pero no sé si es eh, realmente eh, medio que joda y quedó, o realmente lo están actuando, y y, coso, y y cierran con eso Pero la verdad que es una serie que está muy buena Que es de básicamente la historia de dos amigos Que están ahí en, en la tensa convivencia medio obligada Y que a partir de eso empiezan a surgir cosas Una de esas cosas que, que surgen es lo que decíamos de los vecinos eh, Rodrigo empieza a tener relación con los vecinos de al lado Porque sale, sale a barrer todas las mañanas la, la vereda Y empieza a conocer, hay un vecino y una vecina y empieza a charlar con, con los dos y, y Francisco, que nunca jamás había salido a la vereda eh, los empieza a conocer a través de Rodrigo y bueno, les cambia un poco también la cuestión los invita a ver una película eh, Muy y, cosas, bueno. a, y, a, y a hacer cosas y, y Francisco está como medio desorientado no, no le gusta mucha, mucho esa cuestión y y está ahí, medio que se tiene que amoldar, medio que lo quiere echar, porque un par de veces también le dan ganas de echarlo. Sí, eh, sí, sí, es que te, te, todo el tráiler parece que pasará eso, como que lo quiere echar. Sí, Rodrigo Amaga un par de veces con, con, con Irse... Y, y, re, y explican por qué no se va En un momento quiere irse Se rompe el colectivo En otro se quiere ir Y se tiene que llevar un perrito Y entonces el perrito le hace problemas para irse Tiene que volverse eh, Otro día hacía mucho frío Y así nunca <risa> nunca se termina yendo Y pasa como un año eh, en ficción Que, que, que, están, que están conviviendo sabes qué recordaba, Chapa? Eh, porque sí. esto que cuenta es algo que Seguramente le ha pasado a alguna Amada persona de, de sí. tu entorno, ¿no? Y yo recordaba sí, a alguien, sí, no voy a nombrarlo, voy, <risa> vamos a, a tirar el chisme acá sin decir nombres, de alguien del entorno de acá que mm. le había pasado mm. con un amigo que resulta que eh, terminó siendo medio terraplanista, el pibe, eh, que uh. se había instalado en una casa, no sé si vos te acordás de esa historia... Eh, no pero no que se había instalado para siempre ni nada, se iba, se había quedado una semana, no sé, un tiempito, un tiempito, justamente como dice la serie, eh, pero me acordaba, me acordaba de esa secuencia, ¿no? El el pibe instalado ahí, raro, la, rara la situación, un amigo de la infancia también. Eh, ah, y... ya, me, ya me acordé de qué estás contando. Sí, <risas> sí, bueno, por eso, ha basado mucho en la realidad. Claro, y no sé si no habla, capaz que esta persona de la que estamos hablando escribió el guión o algo así, ¿viste? No sabemos cómo... Podemos, podemos cerrar hasta Después el programa sí. como una especie de moraleja nuestra pero invitando a verla no yo le recomendaría que se fijen en qué circunstancia hospedan a alguien yo la última que, que hospedamos acá fue en el encuentro nacional de ahí Mujeres, va. muy bien sí sí yo acá una durante situación la situación más que meritoria. Y claro sí, bueno pero sí, sí, en, sí, pero en ese tenés... caso se va claro en ese caso hay un tiempo determinado vos sabés que eh, dura alojas a alguien dura eh, lo que dura el encuentro y se va Acá, es, el tiempito... Por eso, tiempito si era por COVID, la pandemia, no. yo le hubiera dicho... No, tenés COVID, y, me, y le cierro la puerta. Se termina la serie. <ríe> no, yo justamente por la pandemia se quedó a vivir unos meses... Mi amiga Agostina Sequi, que le mando un saludo... Claro. La pasamos re bien, cocinamos un montón... Eh, descubrieron que la Tierra era plana Descubrimos que, sí, eh, subimos Incluso estuvimos sacando unas cuentas ahí Yo no veo el horizonte cuando me subo un avión Entonces es plana la Tierra porque yo lo digo eh, Y un montón de cosas Estuvo re bueno eh, Y bueno, después con el tiempo ella consiguió su, su casa Y se pudo mudar finalmente Y la extrañé cuando se fue, así que estuvo re piola. Pero bueno, no sucede sí. En todos los casos Sí, claro, claramente porque Bueno, sí, depende de cada uno, pero eh, pasarla acompañado es, es mucho mejor, claramente Sí, sí, eh, sí no, si no, estaría acá hoy <ríe> no, sí, Una crisis existencial eh, <ríe> Lo que no dijimos es, eh, ¿dónde se puede ver? Se puede ver eh, en YouTube, esta serie, la buscas como un tiempito serie web Y te va a salir ahí al toque eh, Duran Los capítulos son cortitos, bastante cortitos Duran entre 10 o 20 y 20 minutos el más extenso es el último capítulo, son 10 capítulos, el último dura 25, 26 minutos, una cosa así. Se pasan volando los capítulos, no te das ni cuenta. Y yo la verdad que cuando la, la enganché, eh, la, la encontré por internet, la verdad que la vi casi de un tirón. Eh, pueden donar, también tiene la opción abajo de, de los videos, te da la opción para, para donar eh, distintas tarifas, lo que puedas, qué sé yo. Y si te emocionas mucho te tiene la, la última opción que te dan Es que si le pagás Te van a hacer la, la obra eh, Un tiempito, te la van a hacer como obra a tu casa me encanta Así que me te encanta. gusta mucho tener la opción de verlos en vivo <ríe> me encanta buenísimo buenísimo hay que ver cuándo cómo se puede pero bueno y sí y sí viste estamos en pandemia todavía eh, por lo pronto linda gente la que ha, la que circula ahí en esa serie recomendadísima y ya deberíamos eh, terminar este espacio Laureano Ciapa con la buena data Así es. Eh, se me ocurrió cerrar con un tiempo fuera de casa de la renga, que no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, el título iba. Ahí va. Así que. Y nos, se vamos, lo a Isa. nos vamos con la renga entonces.